que te llevó a, a inscribirte, a hacer el curso? Bueno, en lo, en lo personal, eh, a mí este deporte, y todos los deportes que practico, pero en particular me gusta practicarlos bien, aprenderlo de la base como corresponde. Y sale tu, tu nombre. Y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no, no probas con, la, con las clases de Gustavo, y yo, que son en, en online? Dije, y yo, y yo, y ¿cómo voy a hacer de tomar clases de algo que físicamente necesito hacer? Pues bien, me encontré con, con, tu, con tu estructura académica, que me pareció fantástica Porque una cosa es la parte competitiva, y otra es la parte formativa. Y la parte formativa, me, me parece que es fundamental poder enseñar los, los golpes, los distintos golpes que tiene el deporte en sí, en particular, de una forma correcta y como corresponde que sea. Sí. Entonces, poco a poco, fui armando la estructura, y, y terminé con la canción increíble de un curso que que le tomé la seriedad que tenía que tener porque Bien. realmente eh, eh, eh, estamos todos sí. revisando ¿no? y, y viendo tu compañero de corrige la posición, la mano, el golpe, el cruce y lo que sea sí. así que había sido una experiencia, experiencia fantástica que, que, que lo tomé al un principio con bueno, que vamos y ahora la verdad que me parece que es una muy buena herramienta y ojalá que mucha gente la pudiese tomar aquellas personas que no pueden viajar, no pueden estar aquí pero tú, una herramienta online que me parece que, que es muy muy muy buena